Hostia, Qué? creo que no hay tantas canciones que hablan de Palestina ¡Hah! ¡Hah! ¡Hah! ¡Hah! ¿Ya? Por eso, tío, he decidido forrar unos años Sí, han vuelto de marcar, si os podéis forrar Sí, pero yo he digo una historia muy singular Hostia, no fotis Sí, tío, el teu no fotis más de ser era febrero, en Jerusalén hacía calor Viendo con mis amigos gallegos a dónde ir hoy Ellos quieren ir a Haifa y yo no quiero ir más A una zona sionista atrás, mucho pensar y discutir Decidí ir solo por ahí Mañana nos vemos en el aeropuerto de Tel Aviv Así pues voy feliz con mi quefie desafiante Cruzándome rabinos de rollo ¿Y qué? Vuelvo los tal New Palm Les digo que volveré Y que me aconsejen qué ciudad puedo ir a ver Dicen Ramala, Pues ya la ya vi yo el bus número 8 Y me planto allí en un santiamén Ciudad moderna despreocupada Nadie diría que al borde de ser ocupada. Visito la tumba de Arafat, que descanse en paz y nada más que hacer en esta ciudad. Mierda, aún son las 3 de la tarde. Quizás debí pirarme y con mis amigos, empiezo a rayarme. Hablando con un tío de Jericó, me dice que fue de visita a Madrid y que ni Dios sabía inglés. Yes, yes, true. Me resigno y vuelvo a Jerusalén. Voy a pillar el bus, Desde que yo sube una tía que se nota que es occidental y la verdad es que no está nada mal. En la salida de Ramala nos hacen bajar los putos militares israelíes para comprobar el pasaporte. Y haciendo cola, estoy a solas con la chica Es así que decido decirle hola ¿De dónde eres? De los United States Ah, qué interesante pues, yo soy de Spain Y ya me toca enseñar el pasaporte Este soy yo, sionista, deja de tocarme los cojones Vuelvo al bus y me siento sin más Ella sube después y se sienta junto a mí atrás Ah, ¿Pensáis si me la quería tirar? Pues sí, era mi objetivo principal. Pues no, os lo juro. Qué, ¡Qué queréis? Estaba solo en la ciudad Yo solo buscaba una simple amistad De verdad De camino nos contamos la vida Ella era una periodista para una web Pro-Palestina Vivía en Ramallah desde hacía un año Criticaba el gobierno americano Que hace tanto daño Rompiendo estereotipos ¡Ah! ¡Qué interesante! Hay aquí solidarias Que además están follables Llegando a Jerusalén La cosa fluía Le dije Mira, estoy solo durante todos días día Si no tienes nada que hacer Podemos tomar algo Enseñame rincones que fijo Que no he visitado Dice ¡Claro! ¿Por qué no? Brena me Quiero comprobarlo conectándome a internet Dice sé que suena mal, pero le dije Podemos ir aquí al lado, hay wifi en mi hostal Ella dijo vamos, entramos Ella se quedó conectada con el móvil en la recepción Aprovecho para dejar mi mochila ir a mear. Estoy en el baño contento Pensando que al final, como en las pelis Las cosas se pueden torcer a mejor Que tomé la correcta decisión Salgo para recepción, listo para marchar Pero a primera vista algo ya iba mal Ella no está y lo supe desde ese instante Pero no lo quise creer, no quería resignarme. Escándola por el hostal, hasta en el portal con una sonrisa de imbécil riendo por no llorar. ¿Cómo alguien puede hacerme algo así? ¿Cómo se puede llegar a ser tan ruin? No puedo creer lo que mis ojos no ven. La tía ha desaparecido como una ninja en Jerusalén. are like <laughs>